Hablando de toro y de guapo, hay un videito por ahí. ¿De quién? Estu de quién? Un estudiante hablando de guapo y de toro. Un estudiante delante, <risa> esos son otros que tam también están pasando de contento, los estudiantes aquí. Es un menor! Que no se le puede hacer nada. Miren ese video, por favor, del sí, estudiante. Claro, sí. que que abusa y le da una galleta, pero no una galleta. Porque, miren eso. Yeah. Bueno, bueno, ok. Dicen que no tiene audio. No, miren, miren cómo él se acerca a, a, al joven. Espera que la maestra de la No espalda. respeta a la profesora, no la, mira, y, y el joven... Y o sea, le, la, y le da miren, la, miren eso, miren eso, miren. El, el joven... Ok. Vamos a el ver audio. En, el, en el momento, en el momento. Miren, lo agarra. Miren eso. Ese muchacho tiene que estar preso, ese muchacho. No respeta, la profesora está explicando una clase. Prícame la mira. imagen de la cara del muchacho, por mira, favor. Y él... Un abusador. Ay, porque están compuestos. Uno, ¿cuánto hay? Uno sí, para grabar. Hay para otro, grabar, dale, dale, le dale. Le ver la Eso, cara. tienen que someterlo a la justicia como menores, como... que, Porque mire, ese muchacho lleno de miedo. Y si él va con un puñal mañana por la mañana... ¿eh? Ustedes están dando cuenta de algo, ¿verdad? Esto es no. un signo de racismo aquí. Una galleta. porque eso no... Yo no sé, yo no puedo confirmar si el, el joven es haitiano o no, pero yo espero no, que no pero sea pero se ve haitiano, que es de una tez negra. Porque se ve bien feo eso que pero sea, Se, mire, se pero ve de mire, una tez negra y, mire, mire, mire, y mire, mire, al parecer... Galleta. No, no, eso no, no, no. Y todo el mundo riéndose porque son menores, porque ese muchacho con esa galleta, ese video en, en el país y el mundo, antes ese video, que fue colgado en la página de A Radio Show de Santiago Matías, que él mire y la burla, ah, mire, de la galleta le crea una yo, situación. Yo soy, yo soy la policía y lo dejo sin comer el power este, este 24 de diciembre. Ese, ¿Eh? A ese muchacho. Ey, yo lo suelto ese, en, febrero. en febrero. En febrero, no, ni San Valentín. Eh, yo, no, no, mi amor, no, que viene San Valentín. Yo lo suelto en, en junio por ahí. Después que, que no pasen la no nada. Ahorita ese muchachito lo acecha por ahí y le mete 50 puñaladas. Ah, no, que, que, que violencia que matan. Pero sí, porque mire, mire, después no, de ahí eh, viene el bullying de que te dejaste darte, que quedaste dado. No, no es una galletita. Eso no es una galletita. No, es un abuso. ¿Eh? Ya. Eso es un abuso. Miren, no miren. pueden quitar el video. Ese muchacho, Eso da impotencia. Y ese muchacho, mira, antes en la escuela, y en los colegios, para usted pararse, a usted lo encontraban parado, te iba para la dirección. Pero un respeto que había no, profesor. No, y esa profesora como permitió, permitió eso. Permitió esa también. Esa profesora no puede permitir algo así. qué escuela fue Primero eso? No, no, espérate, espérate, no, espérame así, no, espérame así. Pero no, ella no puede permitir eso, Renier. Es, ella tiene que su claro es, ahí. Es que son estudiantes debieron estar suspendidos los dos, eso. El que grabó y el que maltrató a ese, ese joven. Eso ese. Y la profesora si la y profesor, hablar con la profesora, si la, ¿por, si la profesora por qué ese niño estaba parado en borda de clase. Hay que averiguar ahí qué pasó ahí, porque si esa profesora no hizo nada... Y, que, y se quedó Me suicidado. gustó ese ching aquí. Uno dice desde aquí, hay, hay que poner orden ahí, pero hay que, hay que entrar a un lugar, un centro educativo. Hay que entrar para ver muchas cosas. Sí, Rorreni, si esa profesora dejó que esos jóvenes así pasen eso, fue, es porque no tiene Ella no, está dando clases. No de hecho, está escribiendo en la pizarra y él está eh, haciendo un desorden. No, que está parado. Porque... Señores, los padres de ese niño, los padres tienen que jalarle por la, por la cabeza a ese muchacho. Los padres también en su casa Porque los profesores Pueden llegar a ciertos límites Y no le pueden poner la mano a muchachos No pueden esto Porque una vez se agrian Los padres en su casa también Traten de educar a sus hijos Si no pueden ustedes Ínquense y den rodilla a Dios Que lo ayude Últimamente los estudiantes ¿Cómo se están pasando? Se están pasando de contento. Se están pasando últimamente difícil la situación Los estudiantes últimamente Y malo de los liceos Y liceos y que no que yo voy a llegar tarde porque sí no, que eso no se puede. No sé si ustedes vieron, hubo, hubo hace poco un video de, de que no se iban a levantar, que, no si que, que pusieron butacas sobre sobre una, ¿sabe sobre ¿sabe una lo que puerta me di ahora, y le cayó una profesora. Lo que analicé, no sé si es posible que ese video, no sé cuándo pasó, me gustaría saber cuándo pasó porque fue ahora que al los Santiago policía lo subió, Los policías colares. No subió, eh, lo subió, pero lo que me encuentro raro es el uniforme o sea, el uniforme eh, eh, que tiene. Es no como, un si... colegio, como un ah, colegio. Okay, para... O tiene que ser un colegio, porque si no creo que sea un sistema público, porque el sistema público tiene un, un suéter No, eh, eh, o, es un a, colegio. O hay escuelas que tienen el suerte. Es esta esta un colegio. región, esta región claro. es, es por el, por el equipo de, de béisbol, acá de la República Dominicana. Acá tenemos el rojo, en Santiago tenemos no, el, el amarillo. Y la camisa azul. Pero azul. No, verde, verde. Okay. Es, verde. es no, una sabe. camisa verde. Cuidado, cuidado, cuidado, hay que revisar. Mira, eso es un colegio. Hay que revisar. Hay que eh, revisar si hubiese sido una escuela, lo mata. Pero donde sea que, que pase ya, eso es algo bueno, que, no, que, eso que no se puede. Bueno, vamos a una pausa y cuando retornemos, tenemos... Hoy es un momento, así como lo viene, es momento cristiano, pero lo, lo cambiamos hoy. Para que usted, después que no acabó en redes sociales... El hombre está el en beba, <risa> el hombre está en cristiandad. Cristian, <risa> eh, eh, bueno, después que usted no acabó, vamos a dar un poquito de conocimiento de, lo, de todo lo que tiene que ver con el escudo dominicano. Así que vamos a la pausa y cuando retornemos tenemos más. Y recordarle, cuando es su mensaje romántico, que ahorita lo vamos a mencionar. Así que ustedes, activos con los osobrosos. <risa>